La idea de esto, yo un poco hoy lo conté en el mail. Eh, personalmente venía pasando algo con el tema de ventas y de marketing, que es que, es que yo veía que, es como que yo, lo que yo empecé a descubrir, un poco a medida que vas escalando mucho la inversión en marketing y que empezás a poner bastante guita, es esto de que no siempre eh, la demanda este, la demanda está tan presente, no un poco siempre lo que charlamos es esto de que, bueno, que, que el vendedor tiene que educarse, hay gente que no está lista para comprar ahora, y lo tenés que educar, y tenés que ir a, digamos, si tenés que ser un experto, y eso creo que va a ser así, cada vez va a ser más así, pero, pero yo lo que veía es eso, como cada vez, a medida que empiezan a subir la inversión, tus tasas de conversión caen, sobre todo cuando haces mucho inbound, no sé, con ambos y también les pasa como que dijeron che, empezamos con un nicho y empezamos a abrirlo y abrirlo y abrirlo y cada vez eh, te, te empieza a bajar. Y gran parte tiene que ver con, con esto que está listo para consumir. Y lo otro que... Y la otra tendencia que empecé a encontrar era que con, con primera reunión, con empezar a hacer estos videitos, el contenido, con hacer la comunidad, todo. Es súper interesante porque yo sin forzarlo eh, cada vez me llegan más pedidos de consultoría, ¿no? Y no es que yo jamás en ningún webinar dije, estoy haciendo consultoría, venga, contrátenme, jamás. Entonces, eh, entonces un poco lo que, lo que veo que está pasando es esto, que cada vez más, y bueno, es un poco lo que dice esta teoría también, pero cada vez más empieza a haber eh, formadores de opinión, o sea, lo que se llama, Chris que lo llama Key Opinion Leaders, no? Que, que son las personas que por ahí alguien que por ahí quieren tomar una decisión de compra. No sé, hoy tuve, tuve una call, por ejemplo, con, con Federico, que está acá conectado, tuve otra call con, con otro chico después. Eh, después ayer tuvimos una meetup, que estuvo muy buena, con la gente en Buenos Aires. Este, Guido, te la perdiste, ahí te veo, yo sé que estás en Buenos Aires. Eh, y, y un poco lo que... Lo que Ahí está Jime, que vino, a eh, ir la cámara. <ríe> y, y justamente hablábamos con, no sé, con Fede, y hablábamos de herramientas. Tipo, entonces, como que obviamente los, hay Key Opinion Leaders, donde vas a consultar sus decisiones de compra, hay comunidades donde vas a, a consultar sus decisiones de compra, entonces, el proceso de compra... No es solamente, o sea, puede ser, pero a veces no es solamente visitar tu sitio, sino, este, hoy, lo que un poco Chris Walker dice es que los consumidores están más conectados. Entonces, como que esas son las dos cosas que, son dos mundos que yo dije, ni eh, nada, lo tenía en LinkedIn hace un montón a Chris Walker, y empezó a aparecer los contenidos, se eh, ve que le empezó a romper el chabón, y dije, che, esto va es por acá. Entonces me tomé este viaje, eh, cuando me tomé este viaje, fue una semana que, que les contaba que me fui a, ver a las orcas, que iba a ser un todo un road trip, pero como aparecieron orcas, me quedé una semana ahí. Y dije, voy a tratar de entender el framework de este loco, porque no hay un libro, no hay nada. Y creo que hay una tendencia súper interesante a nivel marketing y ventas que va por acá, que no creo que es como que es exclusivo, o sea, es más radical por ahí algunas cosas que, que dice. Pero, pero bueno, la idea es contarles un poco los, los, los, los diferentes hitos o los fundamentos de, de esta teoría de dimension. Así que vamos a empezar. Eh, mientras hay alguno que quiera prender la cámara o hablar, avísenme. O ya un poco expliqué antes para los que se sumaron recién. Este, tengo un Zoom que no lo pensaba ser tan autoritario como está. Así que es como que a veces para pedir el micrófono tienen que levantar la mano o la cámara, pero bueno, avísenme y aquí los puedo habilitar. Bueno, eh, demand-gen strategy. Se llama demand-gen. ¿Por qué se llama demand-gen? El primer concepto, que, que, y donde por eso se puede un poco abrir esta teoría, es... Eh, Chris Walker habla de demand-capture y demand-gen. Demand Capture es trabajar con esa demanda. O sea, demanda, lo que él, con, con, el concepto por ahí que dice demanda, es gente que está lista para comprar. Que ya, ready to buy. ¿no? Entonces dice, vos tenés demanda que está ahí y la tenés que capturar. Entonces lo que dice es, enfócate en capturar esa demanda como eh, Google Search, pero Google Search tipo... Dice, por ejemplo, entonces una, una herramienta de email phishing, no pongas, no, no olvides por el término email phishing, busca por herramientas de email phishing, precio de herramientas de email phishing. O en Estados Unidos, algo muy común, yo lo pregunté hoy, la, ayer en la comunidad, son las herramientas de Intent Data, que son herramientas que no sé si funcionan muy bien en Latinoamérica, pero básicamente es como que vos estás navegando un sitio, ese sitio eh, tiene un ad que corre, que reconoce tu IP, entonces dice, che, todas estas IPs, están navegando este sitio que tiene los términos que, que, que están comparando productos de tu categoría. Tú puedes como elegir las keywords. Bueno, es un mundo nuevo, pero... Básicamente el punto es navegar en... Gente que está lista para comprar. No sé, puede ser interactuar en comunidades. O sea, yo me imagino esto. Yo me imagino... Si hay un vendor de, de una herramienta de prospecting en la comunidad, se hace una fiesta. O sea se hace una fiesta porque hay un montón de gente que está abiertamente diciendo, estoy evaluando estas opciones, y no sé si alguno por privado por ahí lo pinguean después, por ahí a veces pasa, yo ya, ya eso no, no tengo control, yo puedo ver este, los, los, cuánta gente está interactuando, pero nada más. Este, pero bueno, como que es empezar a buscar, ¿no? empezar a capturar y gastar la plata donde quieren capturar. El problema y lo que él critica es, la principal y crítica que él hace, es al modelo, y esto es como veo al modelo de atribución o al modelo de Hatspot, el modelo de 2014 dice que Hatspot fue creando. Entonces lo que él critica es que vos lo que haces es cuando haces marketing, vos hablás de top of the funnel y bottom of the funnel, que eh, bottom of the funnel son los que están ya listos para comprar, que es este que haces el demand capture, pero ¿qué pasa con todos los de arriba? Entonces dice, bueno, como vos empezás a hacer anuncios, y te quedás sin guita para, para contratar a, para, para capturar a estos, entonces vos a los de arriba traerlos con un lead magnet, hace SEO, hace, entonces eh, si googlean email phishing, en vez de llevarlos a una página con, te piden un demo, les haces descargar un lead magnet, entonces pagás esos MQLs, y entonces él dice marketing, el problema que tiene es que está alineado y los incentivos que están alineados es a generar leads. Y no tienen incentivos de revenue, claro. Y eso doy fe que lo veo mucho también. Como que marketing dicen: Bueno, tienes que generar MQLs a bajo costo. Generar leads a bajo costo. Y, y falta toda esa parte de, del funnel hacia, hacia adelante. Entonces, este. Entonces, como que. Él hace esa crítica y dice: en vez de gastarte plata. En que vos te tengas que descargar un lead magnet, que te llame a alguien de ventas, y que por ahí estás interesado en que te llame a alguien de ventas, y esto no lo dice, pero yo digo, y en esforzarte que ventas todo el equipo de ventas esté capacitado en cómo moverte en ese proceso de compra, él tiene un approach más de marketing, y más de hacer branding, desde marketing en el sentido como branding digital, ¿no? Como de que marketing sea el que te eduque hacia adelante. Entonces dice, toda esa guita, Algún, algún podcast dice, dice, toda esa guita que vos estás gastando en traerte keywords que no te convierten, Gastatela en dos cosas, en crear contenido y en distribuir contenido. O Entonces, sea, crear contenido tiene que ver con hacerte, ahora lo podemos profundizar después, pero es hacete tu podcast, eh, entre, empecé entrevistando a alguien, y después vos, adopta tu ángulo, contratarte lo que se llama un Subject Matter Expert, que vamos a ver qué, qué se trata de eso, y a empezar a producir ese contenido y micros contenidos. Y de, de parte de ese contenido, tenés micros contenidos para distribuir. Los que mejores peguen, haces lo que es el distribution. Te gastás ahí la guita, que te gastabas, muy, gran parte que te gastabas en ads, te la gastás en distribuir esos contenidos que son más virales, que son más orgánicos, en tus audiencias. ¿Y ¿Cómo las haces a las audiencias? mira LinkedIn, segmentación, puedes segmentar a full nivel de detalle tu buyer persona y después con herramientas y ya muchos se hacen algo no después en ya, los yankees tienen todas estas herramientas que son re precisas en información de los prospectos pero no sé, viste un scrapping y tenés miles de mails gmail o teléfonos bueno eso vos puedes hacerte una custom audience en instagram en facebook etcétera él habla mucho de, de linkedin también depende mucho de la audiencia de cada uno o sea, está pesadita ahí y antes educándolo. Si tenés una audiencia muy chica, vas a tener que tener mucho contenido, para te, porque no le puedes poner siempre el mismo video, porque ¿viste? a veces te pasa que estás en Instagram, y ya hay una publicidad que me aparece ahora que ya me la vi diez veces, el tipo que me dice lo mismo. Entonces dice, no, hazte una, hazte otra, hazte otra, pero te dicen, caralo del lado del contenido, o sea, siempre, de, de la educación, no tanto del lado de la venta, ¿no? O sea, no tanto de, de, de déjame tus datos, sino como del lado de ir moviendo ese buyer entonces, eso es lo que él llama demand, gen, demand generation. ¿no? Que es generar esa demanda, o sea, mover a esa persona, eh, a que tiene un punto de vista del mundo y entiende el trabajo de una forma, a que lo entienda de tu, desde tu mundo. Y yo en eso creo mucho, porque trabajé mucho en empresas que no teníamos como, como que vos ibas a hablar con alguien, y en la práctica que te pasa es me encanta, está buenísimo, pero no sé por dónde empezar. O no tengo una persona que lo haga. Entonces, yo soy muy. Y esas experiencias, por lo menos a mí en lo personal, me dijeron: Che, eh, si le, vos lo que tenés, como que. Yo toca ayudar a que la persona vea que es importante. Es lo que hice Tito Bort en ese webinar que creo que muchos vieron, que tú participaron. ¿Cómo vos llevas a esa persona a que entienda que hay un proceso que tiene que generar, que eso le da? Entonces, como decía, hacerlo con un Excel. Pero hacelo. Entonces como que ese contenido te vaya llevando. Que vos conozcas bien cómo tu comprador estaba en perdón la expresión estaba en bolas, y cómo fue cometiendo errores, cómo, cómo fue viviendo valor, pero se fue topando con limitaciones, hasta que necesito una herramienta como, como la tuya. Entonces, creo que cuando estás creando categoría, eso también es un, un punto que eso es una opinión personal, que es cuando estás creando una categoría, Creo que es clave también tener procesos así. O sea, obviamente que tu equipo de venta sepa todo. Y lo otro que él dice que es interesante es como... Yo mido a marketing por oportunidades calificadas. No lo mido por MQLs, o sea, no lo mido por leads. Y dice, gran parte de este proceso va a ocurrir fuera de mi control. Es lo que él llama el dark funnel. O sea, el funnel oculto, el funnel apagado. ¿no? Como que gran parte va a pasar que ves un video que te comparten por Slack, ¿no? que, alguno en que la comunidad Slack comparte alguno de un, un influencer o de una empresa, bueno, todo eso no lo vas a ver. Y el problema es que muchas veces no se hace, y él dice, él dice que este año no se va a hacer tampoco, porque es muy difícil medirlo. Como que vos no podés medir cuántas veces se... Co Entonces como que... Pero lo que dice es, mi objetivo no es generar muchos MQL. O sea, no es generar muchos leads, sino generar pocos y de buena calidad. Y esos pocos, dice, y en vez de poner un SDR inbound que lo califique, yo ya los mando a la, a la, a la reunión de ventas. Entonces, tengo un buen inbound sales motion que una persona que te quiere contratar, o que, quiere, que ya sabes que los que vienen a tu sitio ya sabes que vienen recontra nutris los mandas a hablar con ventas. Entonces, ese es como la uno de los pilares que para mí es súper es interesante de. De esto, ¿no? Bien. Si quieren hacer preguntas, todo, vayan tirándolas y te un espacio. Este, los que se suman recién, también les vuelvo a decir que hay un tema que si quieren prender la cámara y no pueden, avísenme. Eh, <risa> este, porque metí el suma autoritario y no sabía que era tan autoritario. Así que lo, lo liberé un poquito, pero bueno. Bien. Eh, siguiente punto. A ver, que elijo de todo esto. Eh, entonces, él, él habla mucho de esto, de los consumidores hoy. No es, que, es como que el sitio web ya no es el único lugar que tiene la información. Entonces, tenés los Key Opinion Leaders, las comunidades, entonces, como que tu equipo de marketing, y él dice que, que el equipo de marketing, generalmente, lo tiene por acá al lado, que el equipo de marketing, y esto es una pregunta que me hicieron para la charla si el equipo de marketing está... Cuando hablas de esto, hablas de contenido. Y él dice: en contenido hay dos grandes brechas. Tienes el, el website content, que es un equipo que sea especialista en SEO, si querés, ¿no? en motores de búsqueda, pero que es un perfil, un tipo de redactor. Y tengas un equipo de dark social, o de contenido, o de contenido así de. Entonces. Eh, que sea un equipo que también eh, tenga mucho engage con comunidades, ¿no? pero, que, este, pero que piense los contenidos de otra forma. Los contenidos que sean fáciles de distribuir, que estén en los canales donde los clientes están, eh, y no enforzarlos a que, a que entren en un sitio web. Entonces, una de las cosas que él habla, que también uno de los temas que estaba ahí en la charla, es este, de diferencias entre contenido. Un, entre website content, o sea, contenido web, y dar social content. Entonces, dice, ¿qué es el website content? El sitio web, landing pages, el blog, los case studies, ¿no? Y que eso, un poco la idea de eso es que tu website es un destino donde alguien quiere ir a buscar información. ¿No? Eh, y entonces, lo que él dice es como que son muy específicas algunas búsquedas que por ahí van a hacer. Lo que él, lo que él dice es, la gente, el tema es que ese contenido está en donde ellos no están. O sea, donde ellos tienen que ir a hacer una búsqueda para, para aprender de eso. Entonces dice, donde vos podés ganar escala es en el large social, dice, que es contenido donde los consumidores están. O sea, cuántas veces al día entran a LinkedIn versus cuántas veces al día hacen una búsqueda de alguna... Concepto que quieren. ¿Dónde aprenden más? Googleando, o sea, hoy uno googlea cuando tiene una duda específica, ¿no? Pero dice, pero la iluminación o el descubrimiento que viene por ahí de estar en LinkedIn y que te encontraste con un posteo recopado y, y todo eso. Entonces es como que es un poco la, la, la idea del dar social. Eh, y esto. Y comunidades y, y todo eso. Entonces dice. Algo súper interesante, esta es una comparativa entre Website Content y de Social. Dice: Tema de alcance. El contenido web no tiene alcance potencial. Mismo del mail. Vos no, tipo, no terminás un contenido y lo, lo distribuís, lo compartís a todos tus amigos, no, no lees una nota. Te que la quedas para vos, mismo con los mails. Che, me llegó un mail de acá que dice: Che, sabías que he recopado el mail de y que me mandaste. Pero no lo voy a reenviar a toda una base de datos. O no voy a reenviar a todos mis contactos. En cambio, el, el contenido dark, eh, y ahora hablemos, pensemos puntualmente, por ejemplo, LinkedIn, tiene un alcance a potencial muy grande. Porque es como que, como que vos le des un like, con que hagas un comentario, ya lo difunde en tus, eh, en, eh, en tu, en tus redes. Y es mucho más simple para compartir. Es mobile también. Contenido dark es mobile, entonces lo mandás por WhatsApp, lo compartís en una comunidad, etcétera. Este. Que, que bueno, que, que por ahí el, el de website no. O sea, de hecho podés. Claro, sería más viralizable, exacto. O sea, es más viralizable, es mobile. Después dice, por ejemplo, el contenido web no es mobile. O sea, hay páginas mobile. Pero vos entras a cualquier blog ahora, y esto es verdad, ¿te parece? O un anuncio, o la cosa para suscribirte, el chatbot, ¿viste? Entonces tenés que hacer como tocar en tres lados para que se te despeje todo y entres a eso. Eh, compartible, eh, está hecho para desktop, el de cosas está hecho para nativo. Después el tema del descubrimiento del contenido. El descubrimiento para hacer contenido website. Tengo que googlearlo. Tengo que googlear. Este, tengo que tener algo en la cabeza y googlearlo. Es lo que hablábamos recién. El discovery, lo que es interesante, eh, del de Dark Social, es que yo todos los días estoy y me aparece contenido que me interesa. Entonces, yo todos los días estoy y, no sé, ponerle que siempre estoy interactuando con Guido, porque me parece un profesor general re notable, y Guido le da like a algo y yo me entero. Entonces, como que tiene eso de la afinidad. ¿no? Eh, otra cosa que está buenísima es que el contenido web tiene, tenés muy poco feedback del consumidor. O sea, como que no te enterás qué pasó. Él dice que nada, yo creo que te enterás. O sea, de, vos podés con Google Analytics sacar algunas cosas del tiempo en el sitio, o si visitó otra página después, pero es cierto, no tenés tanto feedback como vos tenés hoy con con el contenido dark, que es eh, los comentarios, este, nada, los, las interacciones, todo eso. Entonces, vos sabés, es como que cuando vos generás contenido, vos rápidamente sabes qué es lo que vibra en tu, en tu audiencia. Entonces eso es lo, lo otro. Eh, después, lo otro que dices es que, bueno, el, y este es el gran problema que hablábamos antes, el contenido website es atribuible, o sea, vos generás leads en base a eso y es atribuible. O sea, vos con una herramienta, con Hatspot, podés ver si hizo todo el caminito de que vio tu website, y aparte de ese artículo, te generaste el lead, y sabés que viniste por ahí, y es hermoso. Y es como que dice en Dark, navegá más en incertidumbre. Vos no sabés. Entonces, y esto está vinculado con una de las tácticas que él recomienda, que para mí es una cosa muy buena, que es... Vos... Dice, marketing, yo lo mido, o sea, cuántas oportunidades calificadas generó del sitio del sitio web. Ahora, cuando alguien te hace clic en el sitio web y te dice, eh, alguien te hace clic en el sitio web y dice quiero un demo, vos si vas a tu herramienta de atribución, vas a Hatspot, te va a decir o Google Search o Organic Traffic. Google Search porque buscó tu marca, Organic Traffic porque eh, vino orgánico. Entonces lo que él dice es, si vos tenés todo esto, es muy difícil medir la atribución. Entonces Hacete una pregunta, texto libre, sin placeholder. El placeholder, vieron, es cuando te da una sugerencia de contenido a escribir, eh, sin opciones, sin dropdown porque se la gente a elegir la primera. Y le preguntas, él dice en inglés, How did you hear about us? O sea, ¿cómo, cómo te enteraste de nosotros? Entonces él tiene, después si lo siguen, está buenísimo porque él hace lo de su sitio. Entonces le dice, no sé, Hatspot me dice Organic Search, o Hatspot me dice Organic Traffic, o me dice qué sé yo, y cuando el tipo completa dice, no, vengo escuchándote en LinkedIn, y escuché tu podcast también, y bueno, y, y, o te sigo en el YouTube, y qué sé yo. Entonces, como que, ahí es donde dice, acá se rompen las herramientas de atribución, y lo que dice es, che, y no es difícil hacerte tu modelo de atribución ahí dark, en el sentido que vos decís, che, con esa pregunta vos puedes armar como tus workflows y decir si pone li o linkedin la workflow que en mi atribución dark pongo que estaba linkedin involucrado como vos puedes hacer workflows en base a este texto extraer cosas y mandarlo a los diferentes eh, lugares eso me parecía un hack muy copado este pero eso es una de las cosas que él más recomienda eh, lo último para cerrar dark social content dice para que funcione tiene que llamar la atención y que la gente consuma sin intención. Eso es clave. Tiene que, que ser muy valorable el este contenido. Entonces, si ustedes ven hoy, LinkedIn, yo creo que hay gran parte del contenido que les, nos aparece porque, porque tipo, son contenidos que todavía el algoritmo no lo sacó bien y que son los. los, los hoy, justo, Juan Pivillani posteó eso sobre los likeadores, son los que buscan like, ¿no? Entonces todo lo que son frases motivacionales, o dale like si te gusta, Google Meet, o, o corazoncito, gozo. Yo creo que tienes un 30% de gente que habla de su trabajo, de, pero más así como, más tipo Human Resources, viste como hoy, a es lo que aparece a mí, ¿no? Hoy eh, empecé a trabajar en tal, y hay un 30%, o, hoy empecé a trabajar en tal, una foto, volvimos a la presencialidad, vamos a la presencialidad. Este, entonces, claro, todos los que le dan like, son todos los compañeros de trabajo. Eh, y alguna más que es muy amigo, ¿viste? O sea, eh, eh. Y después está el contenido de los que son los... los este, como los Key Opinion Leader que dice él, o, o bueno, o contenido de valor, en realidad, no, no sé que si viene, pero es un contenido que dice, che, está bueno este dice este, esta persona, me gustó. entonces este, pues Ese es el contenido que dice que, o sea, que tiene que ser algo que la gente descubra, y aprende, y se lleva algo, y se le prende la lamparita, básicamente. fracciones de lamparita. En Nikkei. eh Bien. ¿Qué más? Por acá, ¿cómo viene? <ríe> Me traje mi botellita de agua. Esta puso la lamparita, Pablo. Bien. Eh, bien. Otra cosa que dices ¿Cómo implementar esto? Entonces tenemos. Demand gen. Contra demand capture. Capturemos toda la banda que podemos. hagamos este, demand capture. Lo otro, generemos la. Eduquemos al consumidor. Eh, contenido web. Contra contenido dark. Démosle mucha rosca al contenido dark. Entonces. Una cuestión que él recomienda. Por ejemplo. Es esto de tener una consistencia de. Un, por ejemplo, él habla de un podcast, es una buena forma de empezar. Y, por ejemplo, dice: Yo tengo tres canales que funcionan, o dos. Tiene el podcast y LinkedIn. Eso le trae todos los leads a su agencia de, de marketing. O, bueno, no, viste que a las agencias de marketing no nunca les gusta que lo llamen agencia, así que es su X. Y. Entonces. Él dice: Hacete un. Hacete un, este, ¿cómo se dice? Un, una opción, es un podcast semanal. Y él dice, ¿puedes arrancar entrevistando potenciales clientes, clientes, sobre algo? Y entender, ver qué piensan. Él recomienda también, si ya tenés una base de clientes, entrevistarlos, hacer marketing. Tipo, market research. Entonces dice, pero preguntarles. él, él En un capítulo justo que lo escuché, como da justo las preguntas, pero dice... Pero básicamente dice, no sé dónde lo dejé esto, otro lado. Básicamente dice, preguntales, ¿en qué canales informan? ¿Cómo compran? Él dice, yo ya lo tengo tan incorporado, ¿entendés? si eso está bueno que ustedes lo pregunten también. ¿no? Cuando un colega de ustedes o alguien dice, che, compré una herramienta, ¿y cómo te enteraste de la herramienta? ¿Cómo la ¿Y van a ver que muchas decisiones están empezando a pasar por eh, esto? Eh tal y tal, y tal, no me solo entonces, entonces dice, bueno, conocer tu audiencia? saber qué canal se está? preguntarles cómo lo miden en el trabajo, eso es clave, preguntarles y hacerles muchas preguntas de por qué, qué cambiarían del trabajo, o sea, ¿cuáles son sus cuellos de botella? Entonces, a veces, lo que te puede pasar, y eso a mí me pasó un montón cuando vendía, es que tampoco te compran porque no hay una métrica de su negocio que les impacte directo. Si vos ponete, es que enseñarles a que le ponen esa métrica primero. Y eso es educar también. Entonces, eh, porque un poco lo que lo que habla es esto. Primero, hace market research, entonces dice, entrevista, o sea, puedes arrancar entrevistando, recortarse esos fragmentos, entrevistar está bueno, eso es lo que yo siempre hice en primera reunión, porque... No solo que te da contenido recopado, sino que además te genera como micro difusiones. Es como alguien que a veces entrevisto, después lo postea en LinkedIn y más gente se entera o dice, che, voy a estar hablando. Entonces, como que. Entonces, habla, gente que, que sepa, preguntar es como el mercado, y en un momento te vas a agotar de entrevistas. O sea, como que no vas a saber a quién entrevistar por ahí. Vos lo que tenés que ir ahí entendiendo es qué es lo que. Vos ahí lo vas a ir entendiendo, es qué es lo que tu cliente. Se me todo por el mismo lugar, Dice, ¿qué es lo que los clientes se preocupan por? ¿No? Eh, Déjeme que lo busco acá. ¿Para cuál es? ¿Qué es lo que importa a tu audiencia? Y que se alinea con tus objetivos. después es la voz que tenés que tener ahí? ¿No? Eso es algo que vas a ir aprendiendo con el tiempo. Haciendo estas preguntas, escuchando qué importa, hablando con los clientes. Y ahí es donde el chabón dice, y que para él va a ser una tendencia... Esa este también está buena, que es el rol de un Subject Matter Expert, que es como un especialista en el tema. Entonces, dice, él cree que los departamentos de marketing van a terminar contratando si vos le vendés, eh, no sé, justo con Guido, que la tengo con Guido hoy, pero que, por ejemplo, Guido le vende a administradores de consorcio. ¿no? Entonces, vos... Vas a terminar contratando en tu departamento de marketing uno que era administrador de consorcio para hacer marketing. Quizás administrador de consorcio son muy familiares las empresas, y es como que por ahí no quieren salir de ahí, pero por ejemplo un CFO, un jefe de finanzas, le vendés a gente de finanzas, de la, de la Fortune 500, bueno, el tipo es el que va a saber cómo comunicarse. la o sea, entrevistamos contadores, abogados, etc. Entonces, esas son las personas que ese va a ser tu subject matter expert más adelante, este, entonces, que hasta incluso que hice esas entrevistas, puede estar bueno para empezar a descubrir potenciales cuando vos ya lo quieras hacer. Entonces dice, bueno, ¿cómo implementas eso? O sea, conocer a tu cliente, eh, tu punto de vista, y después tener tu framework y tu consistencia en creación de contenido, postproducción y distribución. Entonces dice, creación de contenido, todo, o sea, ¿Qué es lo que hace él, por ejemplo? Hace un podcast semanal, de una hora, así como este. Yo por eso lo hice así, porque quería ver este formato, cómo funcionaba. Entonces dice, te alimentás de las preguntas que te hace tu audiencia, ahí generás nuevos contenidos. O de lo que te comentan en LinkedIn, generas nuevos contenidos, lo que dice en la comunidad, tenés nuevos contenidos para generar. Entonces, eso es lo que es O sea, si yo quisiera hacer esto ya con regularidad, y hacer charlas así, diría, mira me meto en la comunidad de Slack, en la primera reunión, Estamos, están hablando esta semana de eh, prospección. Bueno, herramientas. Bueno, vamos a hablar un poco de herramientas. Eh, o el mensaje, bueno, una vez hice un post así, en el canal de SR Feedbacks, que está bárbaro, si alguno no fue todavía, ponían ejemplos, le disparábamos feedbacks, estos son los errores típicos. Y tú es un post que tuvo muy buen inglés porque es lo que la gente estaba pasando eh, eh, en eso. Eh, entonces dice, ese framework de creación de contenido, de postproducción, que es como extraer esos fragmentos, dice, no es que no te vuelvas loco con esa regla de que los contenidos tienen que ser cortos. Si el contenido es de valor, él sube videos de 10 minutos a LinkedIn porque LinkedIn le pone un máximo de 10 minutos. Pero si los videos son de 10 y están buenísimos, te los ves todos. Entonces, si el valor está muy bueno, este, obviamente dice con un buen copy también, el copy te sube un montón. Pero bueno, de esa postproducción dice, esa persona que te elige esos minutos, dice quizás está bueno que sea interna. Y quizás el que después te hace toda la postproducción, que le pone el, fra el frame y todo eso, que puede ser externa si querés. Este, de hecho, si si eso estaba pensando hacer y quieren tercerizar en la parte más de micro contenidos y eso avísenme que les puedo recomendar gente eh, y después este y después pues postproducción pensarlo para cada red que vas a trabajar y distribución o sea distribución es bueno lo llevo bueno, veo si vale la pena pagarlo o no. Eh, dice que muchas empresas para él, va a pasar esto, van a empezar a contratar en marketing, va a haber gente que no era de marketing y que era de, de, de la industria del cliente. Eh, Otra cosa que está bueno que dice, che, cuando lo querés implementar, ¿cómo puedes mostrar que esto puede ser una buena estrategia? Te dice, Acepte, metete en el CRM y haz el ejercicio, se llama, ¿no? se llama Split the Fire o algo así. Entonces, como trata de mostrarte todos los canales donde estás haciendo, qué tasas de conversión tiene la venta. Entonces, mostrar que tenés para escalar ahí. Y la otra que dice de movida, ponete ese botón de cómo te traste de nosotros. Este, pues ahí vas a ver. O sea, sobre todo si ya empezaste a hacer esto, donde crees que hay Dark Souls y todo, pero como que eso ya es una buena dinámica para, para arrancar. Así que. Copy el video, lista de cosas. Eh, Search, como te entraste nosotros. Dark Souls predicciones. Eh nada, habla de esto, cómo implementar volumen de leads o sea, es esto dejar de hablar de volumen de leads, dice él y hablar de qualified opportunities, todo esto, o sea, obviamente él lo dice muy extremo porque él se dedica solo a eso hay un híbrido yo creo, y ahí es donde yo un poco quiero llegar también, quizás las conclusiones no eh, yo creo que Algorand está siendo cada vez más masivo, más fácil de hacer, en el sentido de que con las herramientas. Entonces, en LinkedIn, por ejemplo, yo creo que va a pasar en algún momento. Hoy como tenés una carpeta de spam y una carpeta de promociones, te va a pasar en LinkedIn. Porque hay gente que hace muy mal outreach, que no da buenos mensajes y se va a hacer más difícil en ese sentido entonces eh, yo creo que los mensajes que ahí me dejas como tenés que tu equipo quien sea que hable con los clientes sea SDR marketing o sea sí o sí para mí es esto de cada vez especializarte más en los desafíos de tu cliente o sea el ser experto Hatspot, de hecho, que bueno, por ahí va contra el medio Hatspot, pero Hatspot en su capacitación hace eso. Entrena en los procesos del cliente. Entonces, entender ese ciclo de compra del cliente. Qué lo lleva, cuál es todo su camino, sus trabas, sus frenos, hasta llegar a vos, hasta tener una demanda. Hasta tener demanda activa, que es la que capturas. Entonces, cómo se le genera solo el cliente esa demanda, y vos cómo lo podés apoyar en iluminar ese camino, para que sea más rápido. Lo que te dice también es esto, que cuando vos tenés esos leads de sitio web, tenés una tasa de cierre altísima, o sea, son pocos, una tasa de cierre altísima, y con ciclos de venta más cortos. Porque te ahorraste toda esa parte de, de generar la demanda, vos ya, ya te contactó cuando ya la demanda la tienes generada. No te da ninguna pauta de... ¿Cómo medir esa predicción del Dark o algo? Como eso todavía es como que ahora en mayo va a sacar un, un framework dijo, nos está contando eso que va a sacar vamos a ver ahí qué, qué tira, pero nada, eso es interesante eh, y lo otro para mí es clave es crear contenido entonces justo hablábamos con Fede también de eso, de la que tuvimos, todo de ser eh, de empezar a, a dar tu punto de vista, o de entrevistar a gente en el tema, pero empezar a darle a la gente que le vendés, esto, cuestiones interesantes, esto, digo, esto yo siempre cuento, cuando me preguntan a mí, ¿por qué haces primera reunión? Y ¿y cómo ganás plata? Y la realidad es que gano poca plata, gano con consultorías que me llegan, y con eso me cubro los costos, pero tengo otro trabajo también y todo, Pero yo sé que en algún momento este, algún producto para ventas voy a salir a vender. Ya vendí el curso. Bueno, un ejemplo fue esto. Fue el curso de Inbound, que hay, hay gente que, que participó del curso que, que no habíamos visto esto porque pero bueno está Gustavo, Fernanda, están a, a las veo ahí conectadas. Eh, y eso es re loco, porque el curso yo esperaba cinco personas que paguen la, el curso cuando lo lancé. Y yo creo que por el tema de haber... Todo el contenido, la confianza que de generando se anotaron 15. Entonces, es, eso es un poco lo que... Lo que eh, y, y es esto, ponerse en el lugar de ustedes como consumidores hoy, cómo están evaluando decisiones de compra, ya sea de, de capacitación, de herramientas tecnológicas. cuánto seguían guían por la información del sitio. O sea, ¿qué, ¿En qué les sirve la información del sitio? El sitio dice se tiene que ser más transaccional. O sea, llevarte información. Hoy con un cliente estoy asesorando, estamos un poco pensando en trabajar esta estrategia. Hablábamos de esto: transaccional. O sea, eh, no nos volvamos locos con los case studies. ¿no? O sea, ¿para quién? ¿Qué soluciones? Listo, ya está. Este... Entonces, eh, bueno, ver desde ese lado, yo creo que es como que a veces, a veces sincerarse y, y pensar bien. Eh, ¿Cómo estamos escalando las otras estrategias? Yo creo que hoy... Yo veo muchos SDRs que... Yo creo que SDR o muy bueno en contenido. O sea, creo que es... Cada vez más importante que, que, que genere buen contenido para... O sea, ya tiene un montón de potenciales clientes ahí. Entonces, es, es interesante que ustedes le puedan dar contenido de valor, que la gente se nutre, y por eso se si vas a hacer el outreach. Que por lo menos ya vieron dos, tres postulos y dicen, este es una persona... Interesante para, para poder conversar. Eh, y otra cosa es, veo muchos SDRs haciendo contenido de SDR. entonces Está bueno tener algo de eso, pero mi feedback es, hagan contenido de lo que a los clientes les importa. Fíjense que de tener instancias donde puedan hablar con los clientes, eh, aprendizajes que tienen, o que el equipo de ventas, o sea... Es otra cosa súper interesante, porque a veces cuando haces contenido, y es una gran traba que vale, yo también tengo, si lo siguen Aaron Ross, está hablando todo el tiempo de eso ahora, de las trabas al generar contenido. Y todas las charlas que tienen con los clientes es una oportunidad y eso es lo que yo estoy como empezando a aprender. O sea, semana, esta semana tuve dos charlas sobre tasa de cierre con clientes. Sobre cómo sacar a, el post de la semana que viene va a ser sobre medición de tasa de cierre. Dije, ya está Ya Lo mismo con eso, los posts que veo que que más interacciones tienen y más alcance tienen, que es lo que yo uso para medir, eh, yo tengo una métrica de LinkedIn, por primera reunión, de, de mi perfil, y los que más alcance tienen, es re loco, pues vienen de las charlas que tengo con los clientes y se me disparó una idea de, ah, acá tengo que hacer un contenido. O sea, por eso también es la, cómo generar ese contenido, puede, si hacer ser un post, puede ser por ahí, o puede ser una charla, puede ser este, una entrevista a alguien que... Así que Afer dice el mejor curso lejos. No tengo ninguno para vender. No voy a hacer un curso de Iman todavía, todavía. <ríe> Quizás en julio saque algún cursito de nuevo. Lo quería hacer este trimestre, pero bueno. Voy a ser padre en julio también. Estamos con otras cosas. Así que nada. Che, bueno. ¿Qué onda? ¿Preguntas? Ahí va, Te voy a. Bueno, buenas tardes a todos, soy nuevo acá, gracias Andu por la invitación eh, Todo por aprender. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Ok No, lo que, pensaba, lo que pensaba en relación al contenido que charlamos hoy más temprano con Andu Era el hecho de que, no tengo duda, yo vengo del mundo del branding, es decir, no vengo de este mundo y, y si algo creo es la autoridad, la persona, la marca personal, y en ese branding como contenido, y charlábamos este tema de basta de Inbound por tradicional y demás, pero lo que pienso es, cuando, la cuando hablamos de ese contenido y la autoridad asociada a una marca personal, ¿Cómo haces la transición después cuando ese SDR o esa persona se te va también? Porque la construcción está muy en el perfil de la persona y ante una estrategia de retención y empiezan los grandes temas, no, pero que todo esté posteado y linkeado al perfil del feed de empresa de LinkedIn, que no sirve para, un, para nada. Entonces digo, ¿qué desafío eso? O no sé... Sí. Se me fue el nombre del autor, si lo tiene en cuenta sí. eso, digo, porque si no es como que medio que vamos a terminar todas las empresas dependiendo de los 15 evangelizadores que van a ir cambiándose de, de religión y viendo qué pasa. No sé qué piensa el resto, si es, si es algo que se preguntan. Sí. Eh, sí, hay dos cosas que dice que están buenas ahí. Primero, sí habla mucho de que los perfiles personales son los que tienen más engagement y, tipo, y después habla de de la cultura, o sea, él habla, primero está la figura de Subject Matter Expert, que ese si se te va, estás más al horno por ahí, que es como el especialista en el que va a hablar de eso, eh, tenías construir, así que bueno, hay un tema. Después lo que habla es que hay una cultura donde vos permitas que la gente postee y vea que eso trae resultados, y como que, como que bueno, se te va un SDR, pero bueno, está el otro. Tal que entra. Y ese va a empezar a construir su audiencia, o gobierno que ya empezó a, a construir. entonces Sí, digamos, hay, hay una parte de eso. Sí, es como... Pero... Sí, sí si sí, sí, vos tenés como algo que... que si, si tenés un, un tema ahí que se te va todo el tiempo, es como que sí, se le puede... Tampoco vas a tener tiempo de hasta construir esa, esa marca, digamos, ¿no? Pero, era un poco lo que dices como como que se ve natural y no forzarlo, digamos, ¿no? Entonces, si no, so, si no sos vos, va a ser otra persona que está posteando. Eh, entonces, sí, se te puede ir, pero bueno, es otra persona. O sea, vos, no es que se te rompa un proceso clave de la empresa, digamos, tampoco. Como que, eh, por ahí va. Que dice acá Pablo, una solución de compromiso que te ponga el audio. Pues está bueno hacer el CEO. Sí, siempre para mí, si tú eres un Subject Matter Expert, está bueno que tengo un rol muy, muy gerencial, eso sí. De hecho, ah, una cosa que no les dije, el equipo. Él dice que hay cuatro roles en el equipo. Para él, tenés el Subject Matter Expert, o sea, cuatro roles que lo pueden hacer al principio a la misma persona o después abrir. Por ejemplo, está el Subject Matter Expert, que es el que sabe. Eh, que primero entrevista expertos, pero después de tener tu propio Satchel Expert, o sea, tu, tu especialista. El arquitecto, o la arquitecta, que es quien eh, como ordena los, cuáles son los, los contenidos que vas a ir trabajando, tu línea de tiempo de, de contenidos, de qué vas a hablar hoy, etc. Y elige también cuáles son los que por ahí vas a, a recortar, y a... También está el creativo, que eso creo que también tiene que ver con eso, no me acuerdo muy bien. Y el distribuidor, creo que el creativo también hace los recortes y el distribuidor es el que lo, lo amplifica en las redes sociales. Pero bueno. eh, bien, ¿qué más? Pablo, ¿crees que te.? Ah, vos estás con el micrófono. No sé si querés hacer la pregunta o. No. Ah, no te, te tengo que dar el audio, perdón. Ahí está. No, simplemente fue como pensando, o sea, yo también pensando eso de lo que puse ahí, de que por ahí nunca sea una sola persona claro. para no depender eh, nada de eso, de que si se te van o no. Pero bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo de que siempre una persona genera mucho más engagement que, que si lo, lo, claro. no sé, lo, lo tuitea o lo putea en LinkedIn la cuenta de la empresa. Claro. Eh, también hasta podría ser, de bueno, si varias personas... Son medias expertas, hasta de experimento, a ver qué se genera ahí, saber, va ah, mirando estos tipos, saben qué sé yo, no sé, pienso igual, ¿eh? En una sí. sí, la otra vez clave es eso de, como dicen, top down, ¿no? Como bueno, de arriba primero, o sea, también es eso, si vos, tu jefe no lo está haciendo, no lo vas a hacer. Es muy raro que lo hagas. Salvo que seas muy crack y digas, che, yo acá la quiero romper con esto y quiero mejorar una claro. tendencia, pero. De hecho, hay empresas que hasta no te dejan hacer contenido. ¿viste? Como. Nada. Tipo. Y eso ya, ya esas culturas, digo, bueno, no sé. Tipo, <risas> pero sí. Y lo, lo he vivido. Lo he vivido, no, no, no personalmente yo, como que. Este, nada. Gente quería participar en, en las entrevistas y les piden que, que no, que, que no participen. Y, y es pues, como. Bueno. No puedo porque no me deja mi jefe? Listo. Ahí es más cómodo. Bueno. Eh, si le estoy imponcrando contenido, a posicionar el SEO a los que es más raro que se vayan. Ayuda a posicionar el SEO. Claro. Sí. Pero está bueno es eso, que el SEO de nuevo. ¿De qué quiere hablar? Si quiere hablar de la vida de emprendedor, puede servir. Pero digamos está bueno si apuntás mucho a startups también. Como que ese es el, el otro tema también de... Eh, eh, nada. Este, pero, pero más que nada, sí, pensar esto de, que, de, de, de empezar a compartir mucho lo, lo que vos ves y el ángulo de la empresa. Eso sí que está alineado a nivel de empresa, yo creo. no tienen que estar de acuerdo. O sea, no te decir, qué es lo que tus empleados postean. ¿no? Obviamente que no. No, no, me, no me parece a mí, pero sí, tipo, nuestro ángulo es este. El mercado está acá y nosotros queremos que vean las cosas así. Entonces cuando vos tenés charlas con los clientes o con objeciones que te hacen, tenés un contenido para hacer. Este, la objeción recurrente, contenido. Este, entonces eso es un poco lo que también ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Te gustó este formato? Ah, bueno, ¿no? bueno, vamos a ver cómo, cómo lo seguimos. Bueno, si no hay más preguntas, ¿El desafío es cómo vendés internamente? Bueno, eso, habla, eso le preguntan mucho él. Si no lo escucharon, hace un podcast, lo hacen vivo los martes, a las ocho y media de acá de Argentina, medio tarde, pero después está la grabación al día siguiente, y ahora sí hacen preguntas. Y muchos preguntan eso. Y habla de eso. Hacer el Speed Panel primero. Demostrar cómo estás convirtiendo en un sitio contra otro. Este, él dice que cree que en el corto plazo puede servir también. O sea, yo lo veo como algo para decir, che, apostemos a mediano plazo esto. Bueno, hacer la pregunta de cómo escuchaste nosotros si ya estás haciendo algo, o si vas a empezar. Pero para mostrar eso. Este, lo, lo que él quiere también es decir esto. Cuando la gente tenga la demanda, vos vas a ser el primero también, si esto es posicionarte como autoridad. Vas a ser el primero que van a ir a consultar. Por ahí van a consultar tres competidores más, seguro. Pero vas a ser el primero que van a preguntar. Y el que más van a querer también, si haces contenido bueno. El podcast se llama State of Human Change. Entonces sí, para, para venderlo te habla, te habla mucho de eso y que no es atribuible y... Yo creo que es un poco, sí, a darte la, la apuesta de mostrar qué es lo que está pasando también. Mostrar si las tasas de conversión están bajando, si no, si no son en otros canales, o con, a medida que vas creciendo. Este, es una estrategia de automarketing también, entonces vos podés tener... No quiere decir que no tengas que hacer outbound, no quiere decir que tengas que abandonar el modelo de MQL, pero son cosas que pueden convivir, y vos como vas teniendo la atribución, por ahí con esta pregunta de cómo escuchaste sobre nosotros. entonces este, Y eso vas a ir viendo si va creciendo o no, y cuáles son los ciclos de venta y las tasas de producción. Ahí te, te pasó la pelota a Mauro. Gracias, Mauro. Hola, hola. Bien, bien, bien. A, a, a ver, Andy, yo lo, lo, lo pensaba un poco más, no en el corto, en el medio, sino un poco más a largo plazo. ¿no? Y mi uh -huh. y, y miedo pasa por, supongamos acá que somos 25 los 25 empezamos a generar contenido. En definitiva empezamos a hacer ruido, porque nos vamos a estar tapando. Entonces lo que decías vos, lo comparto con ciertas o tres o cuatro estrategias. Pero tengo que mi ruido tiene que ser mejor o más fuerte. Entonces empiezo a dejar las otras estrategias para enfocarme en este. Y todos empezamos. Y me parece que la batalla termina siendo al final un poquito igual que como estamos ahora. No se va a cambiar el status quo, pero vamos a volver a lo mismo. A ver quién pone más plata en... Para estar un poquito más arriba O ser un poco más brillante que No sé si lo ves así Yo creo que ahora sí Está la oportunidad porque es como es nuevo Pero después No sé cómo lo ves ahí, un poquito más lejos Y es como pasa con LinkedIn eh, Cuando haces auto Hace Cuatro años eh, Y te contratabas No había límites ni siquiera de LinkedIn No había tanto spam en LinkedIn y te hacías una fiesta. Y los que la vieron primero, entonces ese para Hoy mí son un poco... Todos, sí. Claro. <risa> son entonces, todos, digo, lo otro que está bueno es que esto sí es, es bien vertical, entonces, digo... Eh, digamos, es bien verticalizado, digo, entonces como que... Nada, o sea, yo creo que por ahí sí, en 5 años vamos a hablar que esto no sirve más. O sea ya está lleno de contenido y todos me quieren, digamos, este, y todos tienen interés atrás viste y bueno y las comunidades, las comunidades no pero nada este, yo creo que hoy viendo el consumidor como está hoy y a dónde está yendo yo creo que es, es un poco ahí eh, por, por donde tiene que, que empezar a migrar hoy digamos, no por donde no migrar o aparecer y comparar por ahí no, o sea, por ahí a veces es el O sea, también yo pienso eso. Yo digo, che, y eso es, eso es una de las preguntas que yo le quiero hacer, que es esta de. ¿Qué haces con una categoría ya existente? ¿Haces contenido en base a tus diferencias? O sea, siempre como producto te hace te hay que diferenciar. O sea, si no estás a la guerra de precios, y cagaste. Entonces, ¿cómo? Eh, digo, ¿haces contenido de.? Dar un ángulo de Donde vos te diferencias Cómo hacerlo O en realidad Ya te conviene invertir Y que la gente Meta Y no hay que educar tanto Hay que eh, Yo creo que siempre Un poquito hay que educar También Así que eh, bueno, Salvo que de nuevo vayas a una batalla De precios Pero bueno Es una pregunta Que yo tengo eh, También Y obviamente Los canales cambian eh, y sí, estará, sí, sí En cinco años claro. eh, Era otro Bueno una, una que, no es que, claro, una que dice es que, claro, una dice que para él TikTok va a ser el año que las empresas hacen perfiles de TikTok. Este, yo todavía lo no hice en la primera reunión, pero bueno, eh, nada, dice que para él este año va, va a pasar mucho por, por TikTok también. Este, de hecho sí, me la bajé el otro día, pero entré dos veces por ahora. Dicen que es muy adictiva y no me da miedo, así que. Eh, a, a mí ya, ya entra en el En el demasiado contenido. Claro, <ríe> Me da el tiempo. Pero... Pero sí, lo que es importante es como esto de que puede convivir con otras estrategias, ¿no? Es que tipo, haces esta y dejas todo. Yo creo que lo que saco en común para todas es esta, el expertise y la creación de contenido de valor, digamos, ¿no? Eso yo creo que... Son cosas que ya se pueden aplicar a otras estrategias y te van a sumar puntos, de digamos. Bien. Bueno. Justo a las 5. Bárbaro. Mejor. ahora bueno, después lo subo a YouTube y los videos de una hora ya... Ya de menos de una hora no me baja tanto la tasa de, de cosas. <ríe> bueno, chicos. valero que les guste. Este, Dark Social, tengo los feedbacks acá en vivo de todos así que bueno, si a alguno no le gustó se puede mandar la amenaza por mail, les mando un saludo nos vemos la próxima chao